Con esta historia del virus que venía recorriendo todo este tiempo Habían personas que hablaban No, que esto es el fin del mundo Y que esa es una de las señales Y qué tal Y creas o no El mensajito se te va quedando en la cabeza Estaba durmiendo De lo mejor 6:21 21 de la mañana Y mi cama en un camarote se empieza a sacudir así, así, así Y Joder, puta, yo pegué un brinco marica Y lo primero que se vino a la mente Ahora sí se acabó el mundo Se acabó, se acabó este planeta Nos fuimos todos a la mierda salimos corriendo, mi hermana, todos en la calle la segunda vez es que hay terremoto y yo estaba mirando ahorita, no estuvo tan fuerte, fue 5.7 se cayó esta vaina, Mira. se cayó esto claro, eso hizo un estruendo la gente estaba en cuarentena qué cuarentena, todos para afuera ya ya mismo, Uy, qué frío bonito. Wow. Y hay mucho viento, ese ¿sí? mucho viento, es como que muchas cosas juntas lo hacen más dramático. El niño ¿Qué? llorando atrás. El niño llorando. La gente afuera, el viento, el sonido además que es una. Se cayó todo este muro acá. Y ahí. Y estoy acostumbrado en mi país a terremotos fuertes. O temblores frecuentes. Pues pero acá no. Que vas a morir, pero, con, pero llenito de la barriga. Y. y te, uf, todos corriendo afuera. Y. Y ya miré en internet, no, terremoto, donde había sido. Y había sido aquí no más a 9 kilómetros. Y cuando yo tenía un poquito más de calma, cogí el celular. Para ver dónde fue el terremoto, ¿no? Pues según yo, había sido en todo el planeta. No, solamente había sido donde yo estaba, en Croacia. Uf, qué bueno. El planeta sigue entero, solo fue un pedacito acá. Hasta ahí, todos más tranquilos. Pero este terremoto tenía algo muy especial. Fue de solo 5.4 y pico. Pero arrasó con un montón de cosas, edificios quedaron inútiles. Y no la solo aquí. ¡Ay, la catedral! <risa> <risa> <risa> <risa> Eso es en ese momento. ¿no? <risa> Ush. Ay, no, no, no. Y no solo eso, en mi país estoy acostumbrado a que pasa uno una réplica y pico y, y ya, ¿no? No, esto seguía temblando. Al ratito, otra vez y todos para afuera. Marica, y además está cayendo nieve. <risa> o sea, no sé si ve, yo creo que no creo que sea, porque está chiquitita. Está cayendo nieve. Hace mucho frío. Otra vez todos para adentro. Oye, sea, nunca había habido algo así. La cuarta vez todos afuera. Esto era, esto era mucho. ¿Alguna vez se haya pasado algo así? Pandemia mundial, cuarentena. Estás gastando plata pero no estás generando ingresos. Estás lejos de casa. Y a eso le agregas, pa Un terremoto. ¡ah! Tremendo cóctel, ¿sí o no? Esto, esto no es una combinación chévere, ¿saben? Pandemia con terremoto no es chévere, bro. ¡ah! ¡Manito! ¡Qué manera de despertar! Para que me entiendas un poquito. Del día del terremoto hacia atrás ya habían una serie de emociones que poco a poco me habían ido invadiendo. Emociones como preocupación, angustia, frustración, miedo. Y otro cóctel de estas y todas juntas, al punto que justo un día antes de este terremotito, yo había decidido, ¿sabes qué? No más de esta vida Se acabó. No puedo seguir con esta vaina. Si nos vamos a deprimir, deprimámonos bien. Hace una depresión que valga la pena, ¿no? Porque hasta para deprimirse hay que hacer las cosas bien. Porque esas depresiones que de a poquitos, ¿no? Que me deprimo un poquito hoy, un poquito mañana, otro poquito. Y así, así, tres meses en depresión. Eso no, no, eso no es rentable, eso no sirve, eso no ayuda, no lleva a ningún lado. Entonces si no vamos a deprimir, porque todos tenemos derecho a estar, tener un momento malo, ¿sí o no? Nos vamos a deprimir bien deprimidos y hasta el fondo. Agotaste hasta la última gota, te sumerges en esas putas emociones de mierda, pero las vives todas y que duela lo que tenga que doler, pero que no quiere nada. Ahí está la gracia. Que al día siguiente tú te pagues, ah, ligerito. No quedó ni un rastro de todo eso, se quedó ayer y para atrás. Ese es el plan, y va muy bien. Y yo me voy a dormir con esa actitud, ¿me entiendes? Uf. Y me levanto un terremoto. No, eso es mucho voltaje, marita, eso no soporta un cuerpo, es una cabeza, no puede ser, no, ¿por qué? Como que ya, no, para, párale, ole, párale, no más, déjame un respiro, ¿no? ¿Dónde nos vamos para la calle? Mi hermana me dijo, oye, ¿qué hacemos? Adentro del edificio, el terremoto, en la calle, el virus. ¿A ¿Dónde nos vamos? Nos fuimos a caminar a la calle... A mirar todo lo que se había caído, todo lo que se había roto, a mirar escómbolos. Muy impresionante. Y caminando y ver todas las cosas que se cayeron: vidrios rotos, carros aplastados, loco, por un pedazo de estructura de una casa. ¿Sí, eh? uy, tada, mira, tada. Y tienen que ver esto, manica. eso es muy fuerte. Man. Hasta me duele a mí. Uy, miren este. Uf. No, esperen, esperen. Oh, manica. Miren, uy, miren este. Uy, quieto. Esos carros chiquitos, los smart. No quedó ni. Miren, quedó la placa nomás. Está muy... Está bueno, todo está... Caminando y caminando, llegué a una placita. Y de pronto, pone atención a esta parte. Estábamos en una placita. La plaza estaba sola, sola, sola. Las calles estaban muy solas, solas, solas, solas. Sola, sola. Eso parecía domingo pero no era domingo, porque en la cabeza un domingo termina y mañana es el lunes y retomamos nuestras actividades, que el trabajo, que los estudios, que compromisos, una agenda que hay que cumplir, esperando algo que nos conecte en un futuro, pero en mi caso no. En esas condiciones, ¿de qué mañana me estás hablando? ¿De cuál trabajo? ¿De cuáles estudios? ¿Cuáles compromisos? Si mañana no sé qué va a pasar, no sé si van a cerrar, si van a abrir fronteras, no tengo ni idea. En ese instante, todo el espacio de tiempo y de posibilidades se redujo a ese instante, a ese momento, a ese ahí y a ese ahora. Y tuve una sensación de, de desolación profunda, profunda. También tenía suerte de que no podía oír como solíamos oír los humanos. O sea, no me, podía, no me podía poner a ver televisión, a jugar con el celular, a escuchar musiquita, así como que va de la realidad. No. A la fuerza tenía que estar ahí bien parado y mirando el entorno porque de pronto volví a temblar. Ahí miras a un lado y vi a mi hermana. Y tuve esa sensación de, mierda, estoy en esta situación con un ser tan querido para mí. Y sentí, qué bonito que es estar con un ser querido. Qué bonito que es estar en problemas de a dos. Porque hay una sensación que cuando se hacen problemas, y al menos estás de a dos, y con alguien que quieres, son más fáciles de cargar, son más fáciles de sobrellevar. Y esta mezcla de ingredientes me botó una conclusión, así como una epifanía. Sí, dije, mierda. Esto es la vida. Esto, así, aquí, es la vida. No más, no menos. Estar en un momento con alguien que quieres. Punto. Punto, no más. Sí, porque sentí que no importa lo que tú tengas, del tamaño que sea, de lo lujoso que sea, de lo confortable que sea, de lo maravilloso que tengas, si no tienes a alguien con quien compartirlo. Cero valor. Otra cosa que sentí fue, mierda. La felicidad es eso. Como en ese momento no tengo nada. Solo tengo comida y hospedaje. Y se acabó la cuenta de cosas que yo poseo en ese instante. Y estaba siendo feliz con ese poquito. Casi, casi que es una decisión ser feliz en esa condición. Entonces sentí que si uno no puede ser feliz con poco, tú no puedes ser feliz con mucho. Si tú no puedes ser feliz con algo mínimo, mínimo, es una mentira que cuando tengas mucho vas a ser feliz. Si tienes ese carrito, dices, ay, que está aburrido este carro, voy a ser feliz cuando tenga el supercarro. Mentira. Ah, tengo este trabajo terrible de mí. O tengas el súper trabajo de ser feliz. No, no es verdad, te va a durar un poquito hasta que te vuelvas a aburrir. Ah, es que mi mujer, mi pareja, lo que sea, tiene esa actitud. Si tan solo cambiara ese poquito, yo sería feliz. Mentira, mentira, mentira. Solo era eso, era solo estar, observar la situación ahí. En ese momento, como dicen ahí, aquí y ahora, pero sobre todo, así. Así era el momento, tal cual. Y esa es una repetida gran conclusión. Si no eres feliz con poco, no vas a ser feliz con mucho. Nos devolvimos a la casa porque igual estábamos en cuarentena y hay que seguir en la cuarentena. Y en toda esa circunstancia se vino un sentimiento de que, oye, ¿sabes qué? Cada día que estoy vivo es un regalazo, es un regalo, un regalo, hace la diferencia. De paso, quiero agradecer a todos mis amigos, familiares, las personas que me han llamado a escribirme, me han escrito, me han llamado, me han dicho, oye, Guayra, ¿cómo estás? Vio que hubo un terremoto, que no sé qué, ¿qué tal? Yo ya vi otras situaciones en el pasado donde alguien te llama y te pregunta, oye, ¿cómo estás? Y respondo, sí, bien, y todo bien, ¿no? No, no, no había mayor diferencia. En esta situación me descubrí vulnerable, frágil. Porque cuando me, llana, cuando me, me escribieron y me preguntaron cómo estaba, me sentí regocijado, como abrazado, ¿ves? Es como cuando... Tú no sabes que tiene sed, ¿ok? Tú no lo sabes. Y alguien viene y te regala agua. Y tú la recibes por cortesía. Y cuando la tomas sientes... ¡Uff! Lo necesitaba y no sabía. Igualito. Así, ¡qué genial. Hasta amigos me dijeron, oye, güera, ¿cómo estás? ¿Necesitas plata? ¿Quieres que te mande plata? Le dije, no, no, tranquilo, todo bien. Todavía la cosa no está tan tan. Vamos a ir poco a poco, poco a poco. Gracias por esa intención tan linda. ¡Maravilloso! ¡Qué chévere! Yo les había contado en el video anterior que habíamos he hecho un presupuesto. Decimos, para estar atrapados en este país, este presupuesto no alcanza para tantos días. Si eso se estira un día más, pues ya no tenemos plata. Eso me llevó a un sentimiento también de empatía y entender, oye, esto de estar en cuarentena es un lujo. ¿no? Y sentí que esta cuarentena estaba resaltando la diferencia de clases. Porque no es lo mismo que yo. Si tenemos una casa divina, un espacio genial, y me pasa una cuarentena con jardín, con piscina, con Netflix. Pues maravilloso, si ¿sí uno no? Con plata y comida y hasta trabajo online. Pero los que no, ¿qué pasa con los que no tienen... que tienen que trabajar día a día para conseguir la plata? Que tienen que tener contacto con personas para tener la plata. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa si somos indigentes y vivimos en un huequito? si Necesitamos buscar comida de la basura. ¿Cómo está ese? ¿Qué hacéis? ¿Para ¿Qué hace ahí? La cuarentena. Eh. ¿Ah, aislamiento? ¿Qué, <risa> Quédate en casa, ¿sí? En casa, guía. Eso, bien, bien. Cómplen la cuarentena. el grupo. Cierra la puerta. No vayas a salir. ¿Qué pasa si dependemos de la caridad o si dependemos de la providencia? Y eso me llevó a otro sentir. Oye, esto parece como selección natural, ¿no? Donde hay unas especies y en ciertas condiciones extremas, la que logran adaptarse, siguen existiendo. Y la que no se adapta, desaparece. Y dije, uy, quieto, eso está perigualito. Yo dije, uy, el que no se adapte en esto, frito. Y yo por mi lado, pues yo todavía no pienso extinguirme. Entonces me tocó pensar, toca hacer algo urgente. Y dije, bueno, a ver, vamos a readaptarnos. Me senté, busqué un espacio solito. A ver, está vaina tenemos que salir de este problema completamente vivos. Entonces yo dije, voy a hacer una lista, a ver. Yo qué sé hacer, sé hacer esto, sé enseñar eso, esos temas, soy especialista en esto, experto en esto, consultor en esto. Ta ta ta ta ta ta ta. Ok, ¿cuáles de esas cosas se pueden hacer remotas o digitales? Esta no, está sí, esta tal vez, o sea, puede adoptar. Ok, coach by ¿no? listo. Ahora, ¿a quiénes conozco? Bueno, yo conozco a Fernanito, a Menganito, a Juanito, a Pepita. Listo, entonces, listo, esas cosas las cruzamos. Y dije, bueno, aquí yo puedo hacer algo, ¿no? Yo puedo hacer algo mezclando esos temas. Y así empezó mi proceso para evitar la extinción, y yo aquí no me extingo en esta, y la readaptación, ¿no? Readaptación, modificando. No solo ideas, sino emociones, y condiciones, y predisposiciones, la actitud. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ese es mi rediseño, ese es, ya estoy súper metido en mi proyecto, estoy trabajando con mi socia, estamos armando un modelo, les adelanto, un modelo digital para sacar adelante, para visibilizar, mostrar todas las comunidades nativas e indígenas de nuestras tierras y mostrar sus saberes ancestrales, que esa vaina no siga así escondida, oculta, como tapada, como si no existiera. Después, otro día les cuento más de eso, ¿ok? Es un proyecto que va a estar, yo creo que va a estar bien grande, si lo hacemos bien. ¿Y saben qué? Hoy mis condiciones no han cambiado, todo sigue igual pero sin sí actitud y yo creo que eso hace la diferencia por eso yo creo que voy por buen camino si me extingo les aviso pero por ahora no lo creo nos vemos en nuestro próximo episodio vamos a llamarle no sé amor en tiempos de covid qué chévere estas ventanas no miren miren un propaganda, propaganda sí. esta es la barrita si está hacia abajo cerrado si está en la mitad se abren así es pero, si la pones para arriba, mira así, se abre, se abre así nomás, de para arriba, severo, ¿no? Entre Europa las ventanas todas son así, desde Portugal hasta Rusia, no, hasta Corea son así. Y son así con este doble vidrio, ¿ves? Entonces hay, entre los dos el vidrio afuera y el vidrio adentro y un vacío, el, reducen el sonido y el choque de temperatura.